Continuando con el módulo rectificador monofásico, vamos a ver el tema 1. Aspectos generales, configuración y aplicaciones de este tipo de convertidor. Comencemos. Los rectificadores de onda completa presentan mejores ventajas comparativas que los de media onda, puesto que realizan el proceso de rectificación tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo de la forma de onda. La ventaja más importante es que la corriente en el sistema alterno de alimentación del rectificador es cero, evitando así los problemas asociados a fenómenos de saturación de las máquinas eléctricas conectadas a la misma barra de alimentación en corriente y de los transformadores que se pueden utilizar para adecuar los niveles de tensión del rectificador. Adicionalmente, disminuyen el rizado de las corrientes de salida en la barra de corriente continua, es decir, en la barra DC, y se obtiene un mayor valor de tensión y corriente continua para la misma fuente de corriente alterna cuando los comparamos con los puentes de media onda. Las aplicaciones que podemos encontrar principalmente son los cargadores de batería, las fuentes de poder que utilizan la mayoría de los equipos electrónicos hoy en día. El control de velocidad y posición de máquinas de corriente continua. La transmisión en corriente continua, mejor conocida como HVDC, que permite la transmisión de altos bloques de energía utilizando DC. La excitación de las máquinas de corriente, de las máquinas de corriente sincrónica, que se utilizan para la generación de electricidad. Y otra gran aplicación, sobre todo en las fábricas de cemento, son los electrofiltros, que son condensadores de placas paralelas que permiten atraer moléculas contaminantes que presentan polaridad. El esquema del puente convertido es bastante clásico, generalmente ustedes lo han visto en los cursos de electrónica 1 con diodos, en este caso vamos a sustituir los diodos por tiristole. Generalmente se presenta en forma de rombo, donde dos de los cuatro tiristores conducen para cada semiciclo. Si vemos corriente positiva, conduce este tiristor y conduce este tiristor. Podemos ver que la corriente sobre el circuito siempre tiene la misma direccionalidad. En cambio, en el semiciclo negativo, conducen el diodo o el tiristor que estamos señalando de tal manera que la circulación de corriente por la fuente es alterna mientras que la circulación de corriente en la carga es de corriente continua este esquema siempre les trae confusión a los estudiantes de dónde va el ánodo dónde va el cátodo cuál es la parte AC y cuál es la parte DC nosotros preferimos representarlo de esta manera, donde los componentes están lineales y la barra AC se encuentra en el medio de los dispositivos, mientras que en la barra DC se encuentra en los extremos del dispositivo. Para los fines, nosotros vamos a analizar el puente como carga activa, es decir, de la forma RLE. Vamos a utilizar directores que ya habíamos mencionado en el. Módulo pasado, que el caso de los diodos es un caso particular de los tiristores cuando estos disparan en alfa mínimo. En el caso de fuentes pasivas, en cero. Vamos a hacer una definición aprovechando ya esta configuración. Vamos a denominar rama dos dispositivos semiconductores en serie. Es decir, que el puente rectificador monofásico está compuesto por dos ramas de tiristoria que van a conducir de manera alternada es decir en una rama cuando conduce el dispositivo superior el inferior se encuentra apagado y viceversa es decir trabajan de forma complementaria con esto vemos los aspectos generales aplicaciones y configuración del puente rectificador monofásico. Los invito a ver el siguiente tema donde discutiremos la operación de este convertidor. Gracias por su atención.